En que hemos elegido cuatro países, hemos, hemos buscado dos platos típicos de cada país: un primer plato y un postre. Hemos buscado sus ingredientes, cómo, su, cómo se hacen, y después hemos cogido eh, y hemos buscado los, los precios de los ingredientes de cada plato. Y estamos valorando los precios de cada supermercado para ver qué es supermercado de aquí para ver cuál nos sale mejor de precio y también hemos en el receta de de cuatro personas pero lo hemos adaptado a siete personas ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Y proteínas, así como el aporte energético de cada uno de ellos. A partir de, los, a partir de esta visita ¿sí de la Organización es que Mundial de la Salud, necesitamos cumplir si estos platos son y o Ya. Hoy estamos investigando. El... Pues, ella está buscando la cultura de los garaberos. Aquí ella está editando su trabajo franciano. Ella está con la cultura de Bretaña. Ella tiene la tabla de, de adquisición de su plato. Y allá está con el origen, la historia y la cultura de, de, de la leche.